Pokémon. Ah, vale, menos mal, menos mal, no me van a banear, no me van a banear. Menos mal, no me van a banear. Era goofy. Que tal, mis master, aquí de nuevo con otro video XD. Y si sí, perdón por la demora en subir vídeos XDXD. En fin, XDXD, XD, los dejo XDXD. XD, espero les guste el video. Bueno masters estamos aquí en Call of Duty para pobres xd xd xd. Y pues bueno vamos a darle a ver qué tal es esta copia de Call of Duty. Alaa a verga qué rápidos son los servidores y está bien feo el lobby xdxd. XD. Bueno ahora me voy a meter a jugar en un servidor a ver qué tal xd xd. Se trabo creo xd. X XD, de XD, XD, WTF puros gráficos del Free Fire XD. Ambos caímos en con paracaídas, el panita calle abajo, pero yo me quedé arriba y lo mataron. Yo bajé corriendo para intentar ayudarlo. Bueno, a ver, probemos cómo dispara esta AK-47 al enemigo XDXD. XD. A la verga, XDXD, XD, mi primera kill. A ver, vamos a matar a ese enemigo que tiene esos gráficos de cartón XD. WTF no le doy xdxd, xd, esto está más bugueado que otra cosa xd. Tomas as tomas as a la verga le di en la cabeza xd dios mío un pollo campero xdxd xd. es hacker creo wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, hey, hey. me da risa como se mueven los personajes de este juego xd WTF chicos aparecimos atrás del supuesto hacker Tomas As voy a intentar matarlo XD Ah, what como me mato XD. Creo que sí es hacker XD. Ya me cachó he una verga. Bueno chicos en conclusión esta copia de Call of beauty es una mierda más bien parece una copia del Free Fire XD. Bueno hasta este juego se mira mejor xdxd, XD. No lo recomiendo jugarlo y pues si quieres jugarlo está el link abajo de la descripción xdxd XD. XD. <risa> Y pues bueno gracias por ver el video y el video se hizo con fines de entretener xd. Gracias y hasta el próximo video xd.